Hola, bienvenidas a mi canal Mundo Rosy, soy Rosalba López, manualista y emprendedora y en esta ocasión las invito para que juntas hagamos este lindo nieve popocho colorido. En este mi canal Mundo Rosy tengo varios tutoriales que yo sé que serán de su agrado, solo es que se suscriban si aún no lo han hecho, le den me gusta a los videos, activen la campanita de notificaciones y me dejen un comentario. Entonces este lindo nieve popocho nos espera, vamos a realizarlo. El material que vamos a utilizar para este nieve popocho colorido es el siguiente. flis blanco, verde, fucsia y amarillo. Vamos a utilizar cordón dorado, millaré opcional, hilos de resistencia, hilos para bordar, hilos para coser a máquina. Vamos a utilizar diferentes adornos, nariz, botones, ojos, también rubor y algodón siliconal. En herramientas necesitamos contar con... Silicona caliente y fría, bolígrafo, marcador, lápiz, metro, agujas y alfileres, tijeras de papel y de tela y cartulina para nuestros moldes. Tenemos ya nuestras piezas cosidas, entonces tenemos acá el cuerpo, tenemos la cabeza, también tenemos los brazos, los guantes y los pies o zapatos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger cada pieza, la vamos a voltear al derecho y la vamos a rellenar. Tenemos aquí ya el cuerpo relleno, debe quedar bien relleno y lo que vamos a hacer es con puntada envolvente cerrar. Pero antes tenemos que rellenar y que nos quede muy bien relleno de algodón en esta parte superior porque esto le va a dar mayor firmeza a la cabeza cuando la peguemos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Tomamos una aguja enhebrada, hacemos un remate inicial y vamos entonces a cerrar el cuerpo haciendo puntada envolvente para luego pegar aquí la cabeza. Ya estamos entonces terminando acá de darle la vuelta al cuello con la puntada envolvente y lo que vamos a hacer es arrematar, uncimos primero, y rematamos, esta es una forma muy buena de rematar, nos da mucha firmeza, dar dos vueltecitas en la aguja y jalar, ahora vamos a hacer lo mismo con la cabeza, lo mismo, puntada de remate inicial, puntada envolvente alrededor y fruncimos y ya por último cuando ya hayamos hecho toda la puntada envolvente entonces rematamos bueno tenemos ahora acá los brazos y también tenemos los guantes y lo que vamos a hacer es que los vamos a unir tomamos una aguja la enhebramos hacemos nudito para empezar y vamos a hacer la unión entonces de guante y brazo para que nos quede lista esta parte empezamos con la eh, puntada de remate inicial y vamos a hacer las siguientes puntaditas entre el brazo y el guante. Así es que vamos haciendo, es como una puntada de band más bien, que nos abarque brazo y guante. Y es así entonces como nos quedan nuestros brazos, ya luego es solo decorarlos con el puño que lleva. Continuamos con los pies o zapatos, los cuales hemos cosido alrededor y hemos hecho una pequeña abertura para por acá poderlo rellenar. Acá vamos a terminar de rellenarlos y luego vamos a cerrar la abertura que hemos hecho. Lo vamos a hacer con puntada escondida. Una vez pasadas las puntadas al lado y lado de la abertura entonces jalamos el hilito y hacemos el remate y nos quedan entonces listos los zapaticos o los pies como ustedes prefieran llamarlos. Con el marcador entonces señalamos dónde vamos a colocar la nariz, los ojos y la forma en que vamos a bordar la boca. Vamos a tomar una aguja enhebrada en hilo negro resistente y nos vamos a ir a hacer la puntada inicial de remate en la parte trasera para empezar desde allí a pegar los ojos. Después del remate inicial lo que hacemos es venirnos a donde hemos hecho la señalización de donde van los ojos y empezamos por pegar el primero que es una perlita, lo vamos a traspasar con la aguja y volvemos a salir donde hicimos el remate inicial, lo mismo vamos a hacer con el otro ojo, es el mismo procedimiento. Ya hemos pegado los ojos, ahora vamos a bordar la boca y empezamos con una puntada de remate inicial en el punto donde vamos a pegar la nariz. Nos vamos hacia un extremo de la boca donde vamos a empezar con una X y de allí vamos a continuar bordando la boca con la puntada hilván. Tenemos acá los zapatos, acá está la abertura por donde hemos rellenado, nos cercioramos que nos quede hacia arriba de manera que cuando peguemos el cuerpo, el cuerpo oculte esta abertura y lo primero que vamos a hacer es a tomar la silicona, hacer unos pequeños puntos de silicona, fijar los zapatos, cerciorarnos bien donde queremos que vayan pegados y luego vamos a reforzar este pegado de los zapatos o pies como ustedes quieran llamarle con aguja e hilo. Tomamos entonces aguja e hilo y empezamos a hacer la puntada invisible para pegar el cuerpo y los piecitos, esta es una puntada que nos va a dar mucho más seguridad de que estas partes nos queden muy seguras. ahora vamos a pegar con la misma puntada envolvente lo que es la cabeza y el cuerpo entonces vamos a hacer puntada en la cabeza y puntada en el cuerpo acá les muestro entonces miren vamos a hacer una puntada en el cuerpo y luego nos vamos y hacemos otra en la cabeza y repetimos esto por varias vueltas para que quedemos mucho más tranquilas de que la cabeza y el cuerpo van a quedar muy fijas y muy bien pegados así es como nos va quedando armado nuestro muñeco una vez hemos pegado los pies el cuerpo y la cabeza vamos a colocar el gorro el cual es una piecita que hemos cortado de 30 centímetros por 8 en el flis amarillo hemos cosido sus extremos y esta costura la vamos a colocar hacia la parte de atrás que nos coincida pues con la parte trasera del muñeco lo vamos a hacer primero sujetándola con unas puntadas las cuales no se van a ver porque luego le vamos a poner a este gorro pues un borde para su decoración Antes de cerrar el gorro, vamos a rellenar con algodón. Recuerden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones desde la campanita, darle me gusta a los videos y si es del agrado de ustedes, dejarme un comentario que me encantará leer. Me encantará saber de sus opiniones acerca de los videos que con tanto gusto he preparado para ustedes. con la puntada envolvente vamos a cerrar el extremo superior del gorro tenemos ya nuestro gorrito y acá en esta parte superior le vamos a pegar una borlita que vamos a hacer de la siguiente manera es un círculo que ya tenemos con la puntada envolvente en todo alrededor y vamos ya a rematar entonces antes de rematar lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar con un poco de algodón y cerramos es muy fácil estas borlitas son muy decorativas y una vez que la tenemos aquí ya rellena lo vamos a hacer con la puntada que le recomendé que es eh, pasar la aguja pruncir y la hebra de hilo la envolvemos dos o tres veces sobre la aguja y jalamos. Reservamos esta borlita que va a ir pegada acá de esta manera. Ahorita lo vamos a hacer con silicona. Y vamos también a mirar cómo vamos a hacer el borde del gorro. Es una tirita que también hemos cortado de 30 centímetros por 6 en flis verde y a la cual le vamos a pegar los borditos hacia la parte interna paso siguiente entonces colocar el borde del gorro y nos vamos a fijar que nos coincidan estas eh, costuras tanto la del gorro como la del borde y Vamos a fijarlo para mayor seguridad con puntos de silicón. Pegamos la borla. Y también pegamos un moño con el cordón dorado en el bordecito del gorro. Como se los había dicho, los brazos también van decorados con puños. El puño va a ser un pedacito de flis amarillo de 12 centímetros por 6 que va a tener el mismo proceso que le hicimos al borde del gorro. Una vez decorados los brazos entonces lo que hacemos es pegar al cuerpo, ya es opcional si lo quieren hacer con silicona y reforzar con aguja de hilo. Yo estoy pegando como ustedes lo ven, primero con silicona y luego refuerzo con aguja de hilo. Ya les he mostrado el procedimiento cuando pegué los piecitos y cuando pegué la cabeza entonces ya es decisión de ustedes cómo ustedes prefieran pegar así va quedando entonces nuestro muñeco con los brazos ahora nos vamos con la parte final que es la decoración en especial en esta parte vamos a pegar al cuerpo los botones y cada botón lleva a su vez un moño hecho en cordón dorado Recuerden la suscripción al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta a los videos y dejar sus comentarios. Recuerden que debajo de cada video se encuentran los moldes de cada proyecto. Nos queda ya la decoración de los tres botones con los tres moñitos. Miren cómo nos ha quedado. Ya ustedes eligen también qué adornos es colocarle. Esta es la opción que yo les doy. Y vamos a colocar entonces ahora el rubor y a pegar la nariz. Por último pegamos la nariz y ya prácticamente tenemos terminado nuestro popocho colorido. Vamos ahora a ubicar la bufanda que es una tira en plis fucsia en este caso de más o menos 45 o 50 centímetros de largo por 8 o 9 centímetros de ancho. Anudamos la bufanda y si queremos, aseguramos aún más con unos punticos de silicona. Y es así como nos ha quedado terminado nuestro muñeco de nieve popocho colorido. Espero haya sido del agrado de ustedes. Como observaste, este nieve popocho colorido es muy fácil y rápido de hacer. Si sigues el paso a paso, realizarás un hermoso trabajo. Te lo imaginas en tu sala o en tu cama, lucirá sensacional, así es que anímate a realizarlo. Como también deseo que te animes a seguirme en mis redes sociales, te las dejo en la descripción del video. Allí también te dejaré los moldes del producto de hoy. Espero me veas en el próximo video.